El dice Café cafés, bueno, es como un rinconcito de mi casa. Hay de las magdalenas veganas ganas de chocolate que desbancaron a las magdalenas normales de chocolate de lo buenas que están. Hay galletas de canela jengibre y galletas de eh, pipas de calabaza y de girasol. Una parte salada, humus de garbanzos, humus de remolacho y humus de lentejas. No creo que, que la opción vegana sea una moda, es decir, creo que, que es un parte de la evolución. Por suerte, hace 500 años hacíamos barbaridades de las que hoy nos avergonzamos y probablemente dentro de 500 años nos avergoncemos de haber comido animales y derivados de animales.